¡Una casa amarilla! ¡Chao-Lin! ¡La atropella, la atropella! ¡Toby! ¡Toby atrás, la, la tropilla! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Te ¡Atrás! ¡Atrás! ¡La atropilla! ¡Avanza, Tommy, atrás tuyo! No, loco, pero Tommy... ¡Tommy, <ríe> <ríe> Tommy no, no, te... no sé dónde estoy! ¡No sé Pe dónde saliste? Dónde, ¿Dónde saliste? El que se va por la trapilla muy... <ríe> no se va a decir nada <ríe> El que se va por la trapilla del el más gay del mundo ¡Dime man... a dónde, hermano! ¡Dime a dónde! Hay es que va por la trampilla, es muy bien. Ahí, izquierda, Coño izquierda, churver, izquierda. Ahí, bueno, weón, donde estaba eso, donde estaba la de madera, donde estaba lo de madera. Ahí No puede ser. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. <redemption> <You ríe> se va por la trampilla. <ríe> Tommy, weón.